Por aquí está Simón Volpi, felicitaciones, ganador de la Fórmula 3 Metropolitana. Bueno, buenos días, ¿cómo está la gente? La verdad, sí, muy felices. Una final dura, toda la final clasificando fuimos. Eh, la verdad que no fue luchada, pero sí, arriba del auto, iba muy al límite, más de lo que iba en clasificación, te podría decir, porque hice mejor tiempo que, que lo que había hecho. Así que muy feliz por todo el trabajo que se hizo antes de la final, de toda la parte, parte del equipo, de, de mi mecánico, Juaco, Emi y Avisa Torra la verdad se notó para bien. Felicitaciones de nuevo, ¿eh? felicitaciones. Bueno, vale, gracias a vos, gracias a toda la gente de Azul, a todo el esfuerzo, a mi familia, a todo el equipo, a todo lo, todos los mecánicos que hacen esto posible. Simón Volpi, ganador de la Fórmula 3.